Señor, a mí no me gusta hablar de esta mujer, porque esta mujer... Es peligrosa. Es no, no es peligrosa que se cree la otra cosa. ¿Quién será? No Vamos a ver. ¿Eh? La tora. <risa> no me dice to Ay, Dios Ay. mío. Debe ser la vaca. La señores, no señores. No, no tora, hable mucho. No es el Ell Ell Ellos al toro, pero no al tora. Lo que hay <risa> de vaca. Que es vaca. Y o como ustedes llaman a, a, a, a la esposa del toro. Ah, llame? que tú no sabes no. por qué que ella le pusieron ese sobrenombre. No te has enterado. No. Porque es una mujer que ella tenía su, su esposo y, y donde quiera que llegaba le hacía su show a, a, a su marido porque era, era su mujer y le hacía su show, volteaba mesa, botaba, volteaba botella y por eso le pusieron la Tora. Ah, por eso. Por ah, eso es ah, que viene okay. el nombre de la Tora. No sabía, no, pero es una Tora porque es fuerte también. <risa> ¿Eh? ¿O está go gorda o está fuerte? No, es que la palabra toro no existe. No, existe? no ya, el es ya, ya sí existe en ella. El espo el es la esposa del toro. La Ay, vaca. Dios ok. Dios. La tora no se queda callada con la condesa. La condesa es otra también que baila en todas. La Dios. comentarista Claudia Pérez, que así que se llama, cariñosamente a la tora, se la tiene jurada a la abogada y presentadora. Aris Lady Villalona, la condesa. La Tora ha vinculado a destacados funcionarios del gobierno incluso a delincuentes como los maridos de la condesa. Entre los... las figuras son maridos de la presentadora, el mencionado César Abusador, Francisco Javier García, Gustavo Montalvo e incluso el presidente de la República. Ay, Dios según la Ajá, Tora. Ay, son declaraciones muy fuertes. Medina, según la Tora. Ante eso la condesa respondió a, con una serie de posts de forma circática. Y encendió las redes afirmando que si son su marido y lo llamó, que esto le pague sus deudas y préstamos contraídos, ya que las redes sociales dan apertura a decir lo que la gente quiera, sea mentira o sea verdad. Luego de desahogarse contra quienes la difaman en las redes sociales, Arislei Villalona, Reculó y eliminó las publicaciones, como dicen popularmente. Ay, Dios mío. ¿Eh? Ese es un lío fuerte ahí. Eso, no, porque esta, mucha, eh, eh, esta señora. Eh, ¿Cuál de las tú? Aris Lady Villalona, la condesa. Uh -huh. Siempre ha estado como contratada en el gobierno, como que siempre. ¿eh? Siempre, siempre le ha estado, dado. Sí, ella siempre ha estado ¿eh? activa. Siempre ella ha estado está... activa ahí, como, como nombrada en el gobierno. Y siempre con su lujo y su cosa, ¿eh, Jorge? Que... La doctora lo que debería es frenarse un poco más esa lengua. Porque ella, yo sé que ella trabaja en eso de, de, de farándula y es su trabajo, pero frenes un poco porque es que hay muchos problemas últimamente. Mira ahora con el coronavirus, sentísimo, uno se está jodiendo y más problemas y más problemas. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo la condesa? No se quedó callada. Ya la condesa puso su demanda. Entonces, problema la... con más problemas. La condesa... La condesa no le gustó ese chingón que le dijo a la tora. Pero, señor, y aquí se puede hablar así, acusando a la gente, como, como de... ¿eh? ¿Ya está demandada? Sí. La eso demandan fue no a, la, a la vaca, a la, <risa> a la tora. La tora. Dios mío. ¿Eh? Porque una, aquí hay una frescura en la televisión nacional de, de, de rd ¿eh? Que todo el mundo acusa, todo el mundo. Uno, uno dime y direte, uno chime medio... ¿eh? Unos chismes medio raros, usted me acusa, ya están como desesperados. ¿Usted no cree, Jorge? Falta de sonido, mi hijo. Esa era eh. otra que también que estaba apagada. ¿Estaba como apagada? Estaba apagada también, la tora. Y cada quien que está apagado le tira a uno que está, que está más activo. Eso es lo que pasa. Ok, ok. ¿La condesa estaba apagada también? La condesa siempre ha estado activa. La condesa, sí, sí. La condesa siempre ha estado ahí activa en las redes y en todos los lados. Entonces, el que está apagado siempre busca el que está arriba, el que está activo. Ah, ok. Entonces, tú dices que la tora, la tora está buscando sonido como la condesa. Chisme ¿Eh? y, y sonido. Las dos cosas juntas. D <risa> dime, dime si diréte, Pero hizo una publicación. ¿Qué es lo que dice la publicación allá? ¿Eh? La publicación que hizo la condesa. Como que si esos maridos... La tora. Oh, esa, esa Dí, la tora, dígalo ahí, Villalona. Ay, Dios mío. Señores, aquí, eh. no aquí no son fáciles, aquí no son fáciles, ¿no? Léalo, Villalona, léalo. No entiendo por qué Chupani Ay, Dios. Chupani, Chupani en general, ¿no es? Eh? Que era marido de ella y que le están pegando cuernos. Ay, Dios mío. Señores, ¿eh? pero que cada quien... Que cada quien es dueño de su vida, cada quien hace con su vida lo que quiere. ¿Qué es lo que la Tora anda metiéndose con esa mujer? Buscando con, que la tuyan Y con un general y una vuelta. Y eh. también, ¿no? Pero que ella dijo palabras muy compre, comprometedoras. ¿Eh? Porque ella también le está diciendo que ella ha estado con Danilo Medina. Y esas son palabras fuertes. Claro, no. no y son palabras. Yo, yo no sé qué rango, no sé qué rango que tiene la Tora. Que nadie le dice nada. Pero cuando la tora habla. Es eh, porque. Bueno no sé. Puede que hayan verdades. O puede que sea por chisme. Eh, yo, yo creo que. Si sí, más por chisme. buscando como sonido. Y porque celo. De que la tora te enamora. No digo yo. O <risa> hay un celo por ahí. Y ya está mandando fuego. A la condesa. Porque pues bonita cara no puede. ¿eh? No porque la condesa no, no la he visto con el sujeto. No creo que no. ¿Con quién? Ay, ay, ay. Sube señores, vamos a una pausa y retornamos. con el programa Sosobroso. hoy con nuestra bella Rudania. Eh, las redes están calientes. Es verdad, yo veo que te está sonando ahí, el terreno. Aquí está la rubia, vean ahí. La que tanto extrañaba, te ese corillo en la esquina Un saludo, mi amor, y... para todos ustedes Ay. De mi parte, pero honesto, tú tienes que llevarme para allá No, no, un día de esto te llevamos Un de día, ]quila. oye, un día de, un día de esto, de esto no te O sea, llevar. que de es golpe, nunca De golpe no podemos llevarte, señores, vámonos a una pausa Y retornamos Con los osobrosos. <risa>